Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 2020 para todos! Ale Loli, Family Vlogs, les deseamos una una muy bendecida. ¡Feliz Navidad llena de, de salud, de amor, bendición! Y bueno, el día de hoy, ¿cómo se la están pasando? ¿Qué tal? cómo se la están pasando nosotros aquí miren aquí les estoy compartiendo pues nuestro arbolito nuestro arbolito pues es, es este chiquito pero con el espíritu navideño y aquí estamos miren aquí estamos saludos para todos para todos para todos a nivel mundial saludos para todo el equipo de youtube saludos para todos nuestros amigos para toda nuestra familia y un brindis por ustedes uno por nosotros feliz navidad y mira pues 2020 ánimo a todos sigamos adelante sin mirar atrás y y una feliz navidad feliz navidad bueno el día de hoy nuestra cena pues va a ser eh, barbacoa con consomé y de postre, un rico flan napolitano y ensalada de manzana. Entonces se los vamos a poner. Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos. ¿Cómo se la están pasando? Miren, aquí ya tengo mi molde. Ya con el azúcar no le puse mucho para que no salga muy dulce. Y es el momento de que le vamos a agregar todo lo que acabamos de moler. Miren, aquí ya tengo toda la preparación del flan napolitano borracho. Eh, les quiero comentar que esta receta del flan napolitano borracho ya lo tenemos este, ahí en nuestro canal Ale Loli Family Vlogs, en nuestro canal de YouTube. Y miren, aquí ya tengo lavada toda mi carne de, de borrego, de carnero para la barbacoa que voy a hacer. Es barbacoa pues casera, va a ser poquita pero aquí ya la tengo preparada. Aquí tengo unas hermosas manzanas, miren, están muy bonitas, voy a hacer poquita ensalada de manzana y vamos a hacer una salsa verde para la barbacoa con esos aguacates, están muy bonitos. Entonces, pues aquí estamos en la preparación de la cena de Navidad y bueno, entonces esto, esto lo vamos a preparar. ...en la vaporera con todas sus cosas... ...con su ajo, con su sal... ...con sus hojas de laurel... ...de hojas de plátano... ...este... ...y bueno... ...ahorita les, les comparto esa receta... ...vamos a agregarle esto porque... ...ya tenemos el horno ya... ...ya este precalentado... ...vamos a meter este... ...el, el flan para que empiece el proceso de cocido... ...entonces... Vamos a agregarle ya el caramelo ya está frío Entonces vamos a ponerle todo Todo, todo, todo lo que licuamos Porque este es el delicioso Flan napolitano borracho Bueno Ahora El siguiente proceso ah, Vamos a limpiar aquí eh, entonces, este eh, Le vamos a poner este a la vaporera agua y le vamos a poner este su, su base para el consomé y, y arriba le vamos a poner la carne entonces vamos vamos a continuar con esta rica cena de navidad navidad bueno, y... vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta la navidad hemos pasado un año muy difícil de salud en el 2020 y lo único más que pedimos en esta Navidad, la verdad es que yo no voy a pedir otra cosa en mis deseos más que pura salud, pura, pura salud como decimos salud universal a nivel mundial para toda mi familia toda, toda mi familia, amigos, amistades de todo el mundo México, entonces ya le puse todo, ahora lo que le vamos a poner solamente es cebolla, miren, vamos a ponerle cebolla y vamos a ponerle unas hojitas de laurel con hojas de aguacate. Y por último un poquito de sal, aquí está el salero, de hecho ya le había puesto pero no uso yo mucha sal, entonces vamos a ponerle poquita y yo pienso que con esa. Entonces eso es todo, eso es todo, miren, aquí están las hojas de, de, de laurel, las hojas de eh, aguacate y, y ya con eso se va a cocer muy bien la carne, ya tiene ajo. Bueno, bueno familia y amigos, así es, Este, continuamos con nuestra receta de Navidad 2020, vamos a ponerle el aluminio, ya tengo aquí el aluminio y solo resta tapar nuestra olla y vámonos para la estufa miren allá se ve ya el horno se ve la luz donde se está cociendo nuestro flan napolitano borracho ya cuando termine bueno lo vamos a emplatar ponerlo en la mesa para eh, qué rico verdad decir para degustarlo en nuestra cena de navidad bueno entonces vamos a tapar la olla y continuamos, continuamos compartiendo con todos ustedes, como siempre es un gusto. Gracias, gracias en este año que YouTube nos permitió estar en este maravilloso proyecto. Gracias a todos ustedes, familia, amigos, suscriptores de, de nuestro canal Ale Loli, Family Blogs por estar con nosotros en este 2020 para nosotros. Eh, estoy tan emocionada. Que creo que estoy hablando muy rápido Bueno, vamos a hablar un poquito más lento Porque estoy muy emocionada eh, Gracias a este maravilloso proyecto de YouTube Que nos permite compartir con ustedes eh, Nuestros videos, nuestras pataventuras por la vida Entonces, Hola, hola bueno, pues aquí seguimos, miren, ahora ya les estoy compartiendo nuevamente, pues ya como quedó nuestra mesa ya presentada, nuestra Navidad 2020. Deseando que todos ustedes disfruten de estos momentos, deseando también que disfruten en familia de estos sagrados alimentos. Gracias, gracias a Papá Dios. ...por una Navidad más... ...por estos alimentos... ...por la salud, por la vida... ...y... ...por qué no pues decir... ...vamos a celebrar, vamos a celebrar la vida... ...todos... ...a la distancia... ...celebremos la vida... ...celebremos la salud... ...celebremos la abundancia, la bendición, la felicidad, el amor... ...todo lo que se pueda... Eh, ...bien familia y amigos, miren pues nosotros aquí... En Dayton Ohio Preparamos una rica Barbacoa de borrego Y como siempre pues aquí Acompañada de Ale Y por supuesto gracias a todos Ale Loli Family Vlogs Y miren esta es nuestra barbacoa de borrego Solo le vamos a poner el Limón y su salsa Ya tenemos aquí Un vino para brindar De postre preparamos ensalada de manzana miren que deliciosa y un riquísimo flan napolitano borracho eh, borracho porque le pusimos dos copitas de tequila de 1800 muy muy sabroso bueno tenemos aquí nuestra salsa verde los limones y como siempre pues en la mesa no puede faltar la luz del niñito jesús es la que nos acompaña y en este momento solo vamos a esperar que llegue el momento para dar el abrazo y vamos a empezar a cenar eh, aquí en el refractario les comparto quedó exquisita nuestra barbacoa de borrego miel aquí la tenemos entonces es lo que nos vamos a comer con nuestro rico consomé. Y pues igual para ustedes disfruten de lo que estén comiendo en este momento. Posteriormente este video pues ya lo van a ver en YouTube. Y aquí estamos viendo el plato de Ale. Su consomé que también le va a poner su limón, su salsa. Y, y buen provecho a todos. Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos, un abrazo a la distancia y continuamos con, con este maravilloso proyecto, continuamos con la vida, continuamos compartiéndoles como siempre con gusto y con felicidad. Bueno, eh, efectivamente Loli, pues les deseamos a todos ustedes eh, que tengan una muy feliz Navidad, que sea una noche buena, espléndida. Y bueno, pues, sus amigos Ale Loli y Family Vlogs, les deseamos que tengan una muy feliz Navidad. Claro que sí. Y por supuesto que sí. Feliz Navidad 2020. Saludos, abrazos y sigamos adelante. Y bueno, buen provecho a todos. Buen, buen provecho. Entonces continuamos y nos vemos en el siguiente video. Feliz Navidad, familia, amigos. Todo mundo Feliz, feliz Navidad 2020 Feliz, feliz Navidad 2020 2020 <risa> Un poquito ah, eh, De, cómo se llama, fuera de tiempo de dos, pero con de, todo caso De cotorreo Una, dos, tres Feliz, feliz Navidad, Navidad 2020, 2020. <risa> Estuvo mejor Eso estuvo mejor, bueno, buen provecho A todos, buen provecho y, y bueno, entonces, les comento, preparamos Ale y yo, por supuesto, entre los dos. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Eh, a mí me tocó ser el pinche. <risa> Alejandro es el chef y yo fui su preparador. A ah, la vez, a la vez. Bueno. Tú eres la chef y yo soy el preparador, o la heredante, o el pinche. <risa> yo soy la, la, la, este... Uh, ya se me fue el nombre de, como dice, lapicito con con su hermana, ¿cómo dice? Uh, patiño. Ah, yo soy la patiña o tú eres el patiño. Ah, uh, los dos de vez en cuando. Okay, los dos somos patiños. Es un rol. <risa> Familia, bueno, preparé, preparamos, perdón, eh, barbacoa de borrego. Y ahorita vamos a cenar. Bueno, gracias, rico, gracias, estar. gracias a papá Dios por los sagrados alimentos. Eh, aquí en los platos ya está eh, el plato de Ale, el plato mío. Vamos a, a, a degustar, como se dice la palabra correcta, de estos de, de, de, de este consomé. Estoy tan emocionada. Exactamente. Y en el refractario, como pueden ustedes ver, es la barbacoa. Vamos a brindar con un vino. Bueno, miren, pues aquí estamos en el recalentado de... ¿De qué creen? Pues de... De 25 de diciembre de... ...de día de Navidad... ...porque ayer fue 24 ...y... ...sí, 24 ...ayer fue Nochebuena... ...hoy es 25, hoy es Navidad... ...y miren... ...este, pues ya ahorita... ...acabamos de comer, bueno, hace rato... ...y ya llegó... ...el momento de comer nuestro rico postre... ...vamos a... ...vamos a, a, a servirle a Ale... ...un, un poquito de, de ensalada de manzana miren, quedó muy buena la ensalada y entonces este esto es lo que vamos a comer ahorita de postre miren, está muy, muy sabrosa la, la ensalada de manzana miren, ya está muy concentrada, está muy deliciosa, miren la vamos a tapar y la vamos a a meter al refrigerador y estos dos platitos pues vamos a poner este... ...nuestro flan napolitano borracho... Que, ...que quedó del día de ayer... ...entonces este... ...bueno de hecho aquí ya... ...ya tenía creo que... ...sí... ...lo corté hace ratito... ...ahí, ahí... ...y esto va a ser para... ...una rebanada para... ...para Ale... ...miren... ...ahí, ahí... ...déjenme tratar de agarrarlo... ...con fuerza aquí está uy y creo que es mucho vamos a comer la mitimita sí déjenme voltear el es que estoy agarrando con la mano izquierda vamos a hacer un ladito la nuez ahí está la mitad para ale y la mitad para mí uy ahí está miren ahí vamos quedó la mitad de, de flan napolitano para para ale y la mitad para mí y que está sí pues vamos a vamos a medir un poquito la, eh, la la la la rebanada aquí quedó muy bien bueno miren esto es lo que vamos a comer ahorita de postre se cayó su nuez vamos a levantarla que no ay ya se cayeron sus pasitas y las no bueno, es bueno lo de menos verdad otra vez se cayó entonces aquí está, uff, ay así para, para Ale, para mí o lo mismo y ensalada de manzana vamos a taparla y la vamos a meter al refri y, y esto es lo que tenemos todavía de, de postre de flan napolitano borracho que es la receta que tenemos ya también en youtube y bueno lo vamos a tapar y lo vamos a meter al refrigerador vamos a llevar estos postres a la mesa y bueno eh, como siempre les deseamos que tengan un bonito día hoy hoy 25 de diciembre buen provecho y saludos para todos y pues seguimos seguimos Saludos. Bueno, amigos, pues con esta imagen de, de Papá Noé, de nuestro arbolito que está aquí acompañando y decorando el arbolito, bueno, no resta más que despedirnos, deseando la hayan pasado bien en esta Navidad 2020, 2020 perdón, lleva así 25, Navidad 2020.